¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Anaí Maya Garbiz. ¿Qué te gusta hacer? En general, eh, pues me gusta mucho viajar, me gusta leer poesía, me gusta escuchar música, me gusta hacer deporte y también me gusta estar aquí con ustedes. ¿Qué? ¿Qué te parece Bolivia? Bolivia sí. Creo que es un país increíble. Eh, me gusta que haya diferentes paisajes y personas en cada lugar. Parece que cada un lugar es único. Claro. No ¿Qué lugares te gustaría conocer de Bolivia? Me gustaría conocer Beni y Pan, que son los lugares. Y sobre todo Tarija. Me gustaría el campo en Tarija. Sí. ¿Qué platos típicos te gusta de Bolivia? Pues me gustan eh, las papas al agua Ay, sí, gusta. es, no. a la caíne. Sí, eso uh es. -huh. Y la sopa de maní. Ah, exacto, ¿Cómo te parece el clima de Bolivia? Creo que es diferente, pero creo que en Cochabamba es el más, el, el perfecto. No soleado, es normal, no hace calor ni frío. ¿no? Ajá. ¿Cómo lo tomó tu familia al ver que tú eras um, En realidad, mi papá ha estudiado literatura, entonces... Siempre le ha gustado sí. eh, que, que, este, que haya escogido esto. Y mi mamá igual siempre me ha apoyado. No he tenido problemas por ese, por ese lado. Igual mis hermanos están encantados con la idea. Sí. ¿Qué pasión, qué pasión tienes sobre la poesía? Eh, creo, que, creo que ahora estoy en un punto de mi vida que ya no podría... Es, es la cosa más natural. Creo que por más que dejara de escribir, vería poesía en todas partes y eso me gusta. ¿Cuántos libros tienes sobre la poesía? Uh, libros míos, eh, recién voy a publicar uno, creo que este año, si sí, las cosas salen bien, pero tengo publicaciones en otros libros más pequeños. Ah, claro. Colaboraciones, digamos. Sí. ¿Cómo expresas tus sentimientos al escribir tus poesías? ¿Cómo? Creo que de la manera más sincera que pueda existir. Ah. De la manera más honesta. Ahí está lo más honesto y lo más sincero claro. de mí. <risa> ¿De cómo te gustó la poesía? Um, en realidad, como mi papá siempre ha tenido libros en casa y, y siempre me han estado como apoyando en eso, no tengo un recuerdo exacto de, del momento en que, haya, de que me haya gustado, sino es más natural, creo que... Desde siempre, desde niña, he visto las cosas de esa manera. Era como si buscara una... Encontrara una música yeah. en, en los textos de poesía. Entonces, creo que siempre ha sido de manera natural desde yeah. niña. Yeah. ¿Qué clases de poesías te gusta hacer? Um, pues ahora me gusta mucho. Eh, creo que me estoy influyendo harto por los... Rusos, los escritores rusos que he visto que tienen en su biblioteca, por si acaso, para que los lean. Eh, me gusta mucho la sinceridad y la honestidad que se plasma en eso, entonces eh, me estoy influyendo harto en eso, en la infancia, en escribir sobre cómo eran las cosas cuando uno es niño, sobre cómo uno recuerda, sobre la familia, o sobre esas cosas pequeñas que cuando uno es niño o la memoria te, te quedan marcadas hasta ahora, ¿no? Sí. Si fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Mm, definitivamente me gustaría estar aquí con ustedes, hablando sobre poesía <risa> y eh, haría lo que estoy haciendo ahora, poesía. Sí. ¿Cuántos años tienes de hacer poesía? Um, como les estaba diciendo, eh, desde niña más o menos que siempre ha estado la literatura disponible en mi casa, pero de escribir, corrigiendo seriamente, creo que son como cinco años, más o menos. ¿Qué clase de música te gusta? Eh, me gusta mucho el folk, que es una especie de música que tiene mucha guitarra. Ah. Eh, me gusta el rock también, de todos sí. los tiempos, hasta ahora, bueno, ahora no, hay muchos, muchos grupos que sean como los de antes, Ajá, <risa> pero eh, eso en general, me gusta sí. arte, el jazz también. Sí. Sí. ¿Desde qué edad te ¿Desde qué edad? Eso sí, como desde niña. Siempre me ha gustado. Sí. ¿Qué clase de deporte haces <risa> Hago boxeo. <risa> y ahí corremos antes media hora, entrenamos corriendo, luego hacemos soga, o sea saltar. Eh, luego también hacemos ejercicios para calentar y la bolsa. Ese, oh, okay. ese deporte, sí. También hago, a veces hago natación. Niña sí, a natación. Yeah. Yeah. Sí. Siempre que puedo escapo a hacer eso también. Ya, yeah. yeah. yeah. gracias. Yeah.